Me ha gustado desde que soy muy, muy pequeñito, siempre estaba escuchando permanentemente esos momentos del de, desayuno con mis padres, ¿no? escuchando la radio, escuchando las noticias, escuchando cosas que, que realmente no comprendía y que, pero, y que me llamaba mucho la atención la forma de, de contarlas ¿no? porque me parecía muy sencilla y también eh, con un acceso muy, muy fácil en mi Walmart en aquella época que teníamos esas tostadoras con, con radio mis amigos siempre iban escuchando música y yo siempre iba escuchando la radio así que yo creo que desde bastante pequeño, chale unos 10, 11, 12 años que yo ya tenía que ir al colegio yo solo pues la radio era la que me acompañaba. Realmente yo creo que no entendía muy bien lo que, lo que estaba escuchando, pero me, me gustaba ese rollo, me gustaba ese ambiente, me gustaba esa, tener esa, esa compañía mientras podía ir andando. Así que creo que tenía claro, antes incluso de querer ser periodista, de que la radio iba a ser parte de mi vida. Durante muchísimo tiempo eh, la radio eh, ha pecado de un exceso de, de convertir la participación del oyente en algo divertido, en algo folclórico. ¿no? Eh, esas llamadas del oyente. Opine usted sobre la noticia del día. ¿Usted qué piensa de esto? Y realmente el oyente lo único que podía hacer era prácticamente entrar en un sanedrín cómico, ¿sabes? donde los profesionales de la radio pues casi que se rayan con ellos, o de ellos incluso en, en, en alguna cuestión. Pero yo creo que la radio ha tenido que esperar un poco hasta la explosión de las redes sociales para que la gente pueda participar y la gente pueda estar dentro de lo que es una misión de radio, de poder proponer, de poder hacer. Antes se podían escribir cartas a mano, todos sabemos que las cartas a mano eh, en los grandes medios nunca acababan de llegar. Eh, a su destinatario, ¿no? porque eran muchas las que, las que se recibían, lo que también te demuestra que la gente siempre ha querido participar en la radio. Lo que pasa es que ahora es todo mucho más inmediato y todo es mucho más sencillo. Entonces los mecanismos que se abren dependen mucho de los programas, dependen mucho del tipo eh, de público al que estás dirigiendo. En una radio hay muchísimos públicos, hay muchísimas horas al día y por tanto hay mucha gente distinta que puede escuchar. Y ahora mismo con internet no solo encender la radio y ver que están qué programa están poniendo por las ondas, sino ahora por Internet, tú eliges tus programas, los escuchas cuando te apetece, los escuchas cuando quieres, le mandas un mensaje, bueno malo, o como sea, a través de Twitter, a través de Facebook, a través del correo electrónico, y por tanto eso también se ha convertido en una forma de supervivencia de los programas de radio. ¿no? A lo mejor no tienes unas grandes audiencias, según el estudio general de medios tradicional, pero sí que notas que cada vez hay una respuesta mayor en esas redes sociales, en ese público selectivo que te va a buscar en internet y que te escucha porque te quiere escuchar a ti, no es lo que salga por, la, por el aparato de radio. ¿no? entonces Yo creo que hay todavía mucho por hacer, se están haciendo cosas eh, nuevas, sobre todo con las redes sociales, pero creo que todavía el oyente tiene que dar un paso más y, y participar más, querer eh, poner su voz en lo que es la, la construcción de la radio y la construcción de, de los programas y sobre todo de los temas que le interesan. Hacernos ver también a los periodistas qué es lo que le interesa a la sociedad porque muchas veces los periodistas creemos que esto le interesa a la gente y a lo mejor estamos muy equivocados, ¿no? Y por eso es necesario que la gente participe, para que nos trasladen de verdad, eh, desde su punto de vista individual, no hay que olvidarlo, nunca hay que pensar que un tweet es una generalidad, es un colectivo, es una opinión individual, pero te puede indicar más o menos, si se repite, por dónde van los tiros, ¿no? Todo este cambio tecnológico brutal que ha habido en los últimos años también nos ha acelerado a nosotros el ritmo. Por ejemplo, yo hablo trabajando en la radio, en los servicios informativos. Aquí en Radio Nacional tenemos boletines cada media hora, imagínate. Sí. Queremos contar cosas nuevas cada media hora. Y muchas veces no paran de salir noticias sin contrastar, que tienes ganas de contarlas porque dices, ostras, esto es, esto es sí. importante, ¿no? Pero, pero al final tienes que pararte y tienes que pensar en, en una, una cosa elemental del periodismo que es no cuentes nada, no publiques nada, sino te lo confirman dos fuentes distintas, por lo menos, ¿no? O sea, es decir, eso es el, el mínimo y eso tienes que buscarlo pues, eh, con los medios que tengas, agencias de prensa, fuentes locales, eh, gente que te pueda decir, pues sí, ahora mismo hay un tanque en estas calles de Yandé, mm. yo qué sé. Entonces alguien te lo tiene que contar, alguien de tu confianza, eso es muy importante también en el bagaje del, del periodista, lo que, te, lo, lo que ha sido su trabajo, ¿no? Pero, claro, ¿vale? es muy complicado, la, la viralidad te arrastra. O sea, mm. una imagen viral en Internet que tenga dos millones de, de retweets eh, te arrastra y se convierte en una noticia, porque sí, a lo mejor no lo es. Mm. Entonces, uno también tiene que ser fiel a, a su intuición, a, a su forma de pensar, y también plantar cara un poco en ese sentido, ¿no? Es decir, pues esto no lo cuento, porque no, me, no lo considero noticia. O esto sí lo cuento, pero lo voy a verificar. Y si no soy el primero que lo cuenta, no pasa nada, pero por lo menos el oyente que nos está depositando su confianza y en nuestro caso como empresa pública sí. eh, que nuestro sueldo sale del bolsillo de los ciudadanos, pues hombre, hay que ser muy cuidadoso ¿no? y hay que contar las cosas que, sean, que tengas eh, la capacidad de verificar. No siempre es el 100%, pero sí te puedes acercar bastante si tienes un determinado método de, de trabajo. ¿no? Yo creo que la radio siempre ha sido muy eh, muy creíble porque se basaba en, en líderes de opinión a los que tú recurrías si te caían bien o si estabas de acuerdo con ellos. Uno no ponía el programa de radio de un señor con el que no estaba nada de acuerdo. ¿no? O sea, Uno siempre quiere que el locutor o la locutora eh, le refuercen sus su propias creencias sus propios pensamientos. ...sí que es verdad que en los últimos años la televisión ha cogido una deriva... ...más hacia el espectáculo que hacia la información... ...cosa que en la radio no, no ha ocurrido del todo... Eh, ...yo creo que porque... ...en los tiempos que corre se valora mucho más la televisión porque te da imagen... ...porque te da más audiencia... ...entonces la radio ha quedado como un poco a salvo... Eh, de, toda, ...de toda esa ola, de todo ese tsunami... Eh, ...que potencia la imagen por encima de todo, que potencia el impacto... La radio, al no tener esa capacidad de ofrecerte una imagen, al tener menos recursos técnicos para explicar las cosas, eh, yo creo que se ha salvado por eso. Ha preferido eh, entender que su credibilidad, que su confianza, es la mejor herramienta para retener al público. Y por tanto, tanto las radios comerciales mantener sus inversiones publicitarias y las radios públicas mantener su, su esencia, eh, su forma de ser. Obviamente es muy distinta una televisión privada de una pública y una radio privada de una pública. Los contenidos o sea, están ahí y se, y se nota que hay una diferencia. ¿no? Y yo creo que es eso, que cada uno tiene que aprovechar sus propias debilidades y también sus propias fortalezas para escoger su camino y para hacerse diferente. Y yo creo que por eso la radio sigue siendo hoy un medio en el que se puede confiar, en el que la gente confía, aunque tenga menos audiencia que, que la televisión. Yo creo que en, que en España, en los últimos tiempos, la crisis del periodismo, la, la debacle de los grandes medios eh, ha generado oportunidades, ha, ha lanzado a los que eran un poco valientes y no se lo sabían todavía, que han creado medios nuevos, entiéndase El eldiario.es, entiéndase Infolibre, entiéndase La Marea, que a nivel internacional eh, no tienen una apuesta clara, porque sí que es verdad que subcontratan contenidos, pero creo que es interesante el enfoque de derechos humanos que están, que están adoptando. Eh, creo que es un enfoque que otros medios, por ejemplo, El País, se han visto obligados a adoptar con Planeta Futuro, por ejemplo, a raíz de esa competencia que le ha salido, eh, por otro lado, en Internet, lo cual está muy bien, lo cual a mí me Planeta Futuro me parece muy interesante, me parecen muy interesantes los distintos bloques que se están haciendo en, en distintos medios de, de comunicación, ...medios nuevos como el diario.es, como Infolibre, como, como La Marea, como Diagonal... ...que uno puede estar de acuerdo o no, como, obviamente tienen una ideología detrás... Y, ...y la plasman, como hacen absolutamente todos los medios... ...pero sí que ese enfoque es novedoso y sí que ese enfoque eh, va, mucho, va mucho más allá... ...que el que ofrecían los grandes medios. En la radio, eh, yo tengo que decir que creo que en Radio Nacional... ...hablamos mucho de información internacional, contamos muchas noticias... ...que no escucho en otras radios, que no veo en otros, en otros medios... ...porque tenemos más espacios informativos... ...tenemos un programa diario de una hora de información internacional... ...y ahí un periodista una hora todos los días se las ve complicadas... ¿eh? ...a veces para, para llenarlos entonces eh, tenemos la posibilidad... ...y lo hacemos, eh, de hacer cosas raras, de, de hablar de Gambia... ...durante cinco días seguidos en un programa de radio a nivel nacional... Pues eso no lo hace nadie técnicamente, lo hacemos solo, solo nosotros. Radio 5 también son 24 horas de noticias y de reportajes. Ahí nosotros, en 5 minutos para la cooperación, contamos historias que no se cuentan en ningún lado. No porque la gente las desconozca, sino porque no tienen espacio. Entonces, nosotros aprovechamos ese espacio y los periodistas que nos dedicamos a ello lo intentamos. Y, y hay mucha gente, pero sobre todo es muy importante también hoy en día entender que ya no es necesario acudir a un medio para informarse. Uno a través de las redes sociales puede seleccionarse sus propios periodistas confiables, sus propios medios interesantes y crear cada día su propio medio de comunicación a través de esas noticias cogiendo informaciones de, de todo el mundo. Yo creo que es una posibilidad enorme y por supuesto que hay muchísimos buenos periodistas en España freelance con contratos estables que trabajan muy bien eh, vamos a decir casos, Xavier Aldecoa, Pepe Naranjo, eh, Lola Hierro, por ejemplo, que, que en cuanto a África a mí es lo que más me interesa, Gemma Parellada, corresponsales de medios clásicos, Javier Espinosa, Enrique González, eh, Javier Lafuente. Son distintas formas de contar las cosas, son distintas empresas, son distintos conceptos, pero que yo creo que, que aquí tenemos... Cosas muy buenas en España, periodismo, falta obviamente una estabilidad por parte de, de los medios, aquí tenemos a Cristina Sánchez, a, a Juan Tato, a gente que cuando viaja eh, demuestra que hay buenos periodistas, que simplemente lo que hay que hacer es tener ganas, tener las ideas claras y tener un espacio importantísimo en el que contar. Los medios tienen que apostar por, por nuevos contenidos, tienen que apostar por globalizar los contenidos y por humanizarlos también, ¿por qué no decirlo? Pues yo le diría que primero tuviera muy claro qué quiere ser periodista. Si no lo tiene tan claro, no merece la pena porque lo va a pasar mal los primeros años. La, la situación del sector es, es una calamidad, es un desastre. Eh, somos muy pocos lo, los periodistas que hemos conseguido un empleo estable o incluso los freelance que consiguen, eh, buscándose la vida, tener una red de medios compradores de su material estables para poder vivir. No te estoy hablando ya de tener una hipoteca, sino te estoy hablando de, de poder sobrevivir. Entonces, para ser periodista, es una profesión muy bonita, obviamente, no voy a decir yo lo contrario, pero hay que tenerlo muy claro. Porque además es necesario para mover el culo y para buscarse la vida. O sea, es una profesión que te exige salir a la calle. El estudiante de periodismo lo que tiene que hacer desde el primer curso es salir a la calle y buscar un contacto con la realidad, o sea, eso es fundamental, no sirve de nada estudiar periodismo sin salir de la facultad, no sirve de nada querer dedicarse a la radio sin ponerse delante de un micrófono en primero de carrera. Hay radios locales, hay las radios universitarias, hay millones de formas para hoy en día, con los medios que hay, montar un programa de radio en internet en una hora, un podcast, un blog. Todo eso, aunque parezca mucho trabajo, aunque parezca que nadie te está escuchando, poco a poco alguien te escuchará o poco a poco alguien te leerá. Pero sobre todo tú te estarás formando un bagaje, te estarás formando un conocimiento y te estarás convirtiendo en lo que es un periodista, que es alguien que poquito a poquito, poquito a poquito va haciendo su propia carrera. La carrera no cae del cielo. Y vas a pasar muchos años hasta que te den un premio. Y vas a pasar muchos años hasta que tu programa lo pueda escuchar tu abuela, tu madre o tu padre. Pero tienes que hacerlo. O sea, es, decir, la... es, un... es un sector muy complicado, es un sector en el que cuesta mucho hacerse un hueco, y... pero es un sector precioso. Es un sector con las posibilidades reales de... de lograr un cambio en la sociedad y en el mundo, aunque sea pequeño, pero cuando notas ese cambio es la mejor profesión del mundo. La radio, si la comparamos con los otros grandes medios, la prensa y la televisión, tiene un defecto y es aquel refrán de las palabras se las lleva el viento, ¿no? Tú puedes subir la radio, te puede llegar un mensaje, pero ha desaparecido después. Solo se queda en tu cabeza. La prensa está ahí, el papel. En internet está escrito. La televisión tiene las imágenes. Todo el mundo entiende que la televisión es el medio más impactante, pero la radio no. La radio solo tiene voz y muchas veces la radio eh, digamos es considerada como un medio menos influyente que, que los otros dos pero también hay una cosa muy importante en esto de, de comunicar es que es cuando tú trasladas un mensaje que eso llegue a la gente hasta adentro. y muchas veces la televisión por exceso de imágenes o por una velocidad excesiva en el montaje pierden matices, pierde sentimientos y la prensa obviamente es muy difícil que un artículo sepa sacar los sentimientos tan bien como lo pueda hacer eh, la radio y la televisión. Por una simple razón, la radio coge un sonido, que es la voz de una persona, es un ambiente, es una gallina paseando por un campo, es una vaca eh, pastando. Todo eso son es un cúmulo de sensaciones que en el cerebro está demostrado que tienen sus efectos. Y, y por tanto, si de lo que se trata es de contar historias humanas, qué mejor que una persona contándotelo a ti mismo, ¿no? Y yo creo que eso la radio lo consigue, la televisión también, por supuesto. Pero creo que a veces la televisión, en un afán de, de, de querer contar muchas cosas, eh, lo acelera todo mucho y no profundiza lo suficiente. Hay programas de televisión, por ejemplo, en portada, que es todo lo contrario. Que es un relato pausado, perfecto, que te va a contar exactamente todo. Y eso sí que es un éxito, contarlo. Pero no es lo mismo un telediario, que las crónicas son muy cortas, eh, un reportaje, digamos, de unos cinco minutos, la radio, como tenemos menos posibilidades, las posibilidades que tenemos nos permite profundizar en ellas y nos, nos permite sacar esa, esa frase, ese sonido perfecto para cambiar eh, en el pensamiento del oyente, que es de lo que se trata cuando hablas de, de cambio social. Eh, eso es lo que se busca, impactar. Y yo creo que poco a poco eh, es una cuestión también de hacer el oído y, y poco a poco la gente a través de los podcasts que cada vez se escuchan más de este tipo de programas eh, se está dando cuenta porque cada vez se, se mueven más. Y ahora vamos a nuestro asunto, el saneamiento. Eh, ya saben, 400 millones que no tienen todavía saneamiento, eh, acceso a saneamiento mejorado, casi mil millones que defecan al aire libre. Eh, ¿A quién le pedirías tú que rompiese el silencio sobre el retrosanamiento? un tema que, es, que todavía tiene bastante de, eh, de tabú? De tabú y, y de desconocimiento, ¿verdad? Eh, parece mentira que esto de aquí eh, no lo tenga tanta gente en el mundo. Basta con, con darse un paseo por África eh, y tener que cagar en una letrina infame... Eh, ...o en un agujero subido apoyado en dos tablas para, para darte cuenta qué es lo que tenemos... Y, ...y cuántas vidas se han salvado eh, gracias a este, a este cacharro de aquí. ¿no? Yo creo que es fundamental que, que hagamos una enorme incidencia en los colegios... ...que expliquemos a, a los chicos y a las chicas de, de mañana que hay tanta gente en el mundo que no lo tienen tan fácil como lo han tenido ellos. Eh, nosotros hicimos un reportaje en Cinco Minutos para la Cooperación sobre Ruanda que hablaban de, de un proyecto que consistía en la barbaridad de instalar un retrete en un colegio. Y el propio director nos decía que, que lo había cambiado, pero no solo a la gente del colegio, sino a todo, a todo el pueblo. ...que había muchas menos infecciones, eh, que había muchas menos enfermedades derivadas de, de no tener sanamiento. Entonces, eh, creo que es fundamental que le contemos a, a nuestros chicos que, que es una realidad que existe. Nadie está diciendo que ellos la vayan a cambiar, pero tienen que tener muy claro porque la cooperación al desarrollo... ...es muy importante cambiar las cosas allí, pero también es importante cambiar las cosas allí y aquí hacer incidencia de lo que pasa en el mundo para que ese cambio sea total... Y, y tenemos que seguir peleando. Por supuesto hay que decirle a los políticos que no reduzcan la ayuda a la cooperación al desarrollo hasta la infamia como, como ha ocurrido aquí en los últimos años en España. Hace falta apuestas claras por entender que lo que ocurre en la otra punta del mundo también es responsabilidad nuestra en el momento en el que utilizamos sus recursos naturales, en el momento en el que les vendemos materiales manufacturados... ...con sobreprecio, nos llevamos su petróleo... ...les devolvemos gasolina al triple de precio... ...yo creo que estamos todos ya relacionados... ...nos guste o no... ...y por tanto tenemos que, que tenemos que asumirlo... ...y tenemos que hacer que nuestras generaciones de futuro... ...sepan cuál es la realidad... ...para que ellos valoren lo que tenemos aquí... ...no se despilfarre... ...y se ayuda a los demás a... ...probablemente sea una estupidez decir... ...que alcancen nuestros niveles... ...pero tienen que acercarse, por supuesto que sí... A mí me encantó hacer un reportaje con Ongawa, sobre el trabajo de Gaspar y Gracián en, en Tanzania. Como un chico que, que no tenía retrete cuando era pequeño, hoy estaba instalando saneamiento en, en las aldeas cercanas a donde él creció. ¿no? Como, gracias a la formación, él hoy está solucionando algo que ha vivido desde, desde muy pequeño. Y, y lo mejor fue eh, recibir comentarios de oyentes de decir qué maravilla de reportaje o del artículo que escribí en, en mi blog eh, por abrir un poco los ojos ¿no? de, de realidades que, que no están tan lejos y que, y que obviamente son son muy distintas ¿no? yo estoy dispuesto a seguir haciendo por supuesto reportajes de este y de otro tipo a levantar la voz y sobre todo a intentar que no nos olvidemos de que es necesario que todas las personas de este mundo ...tengan acceso al saneamiento. O sea, hay que mojarse por, por esta realidad porque salva muchísimas vidas. No hace falta hacer ninguna investigación para demostrarlo, es una realidad. Y, y todos, medios de comunicación, oyentes que también tienen que exigir... ...a través hoy de sus redes de participación de los medios a que hablen de estos temas... ...a que no se olviden para que todos tengamos muy claro lo que significa y lo que se puede hacer. Es, es, es complicado porque a veces cruzas esa línea sin, eh, sin darte tu cuenta ¿no? porque estás hablando en nuestro caso de proyectos de cooperación al desarrollo eh, que todo parece lleno de buenas intenciones y que muchas veces eh, tienes que rebuscar bastante, por lo menos nosotros lo intentamos, eh, buscar varias referencias en, en los medios que tenemos en, sobre las organizaciones, sobre los proyectos que se han hecho, eh, las posibilidades que tenemos de, de hacerlo desde aquí, obviamente, que son limitadas. Pero también hay que entender que se puede vender como un concepto de caridad o se puede vender también con un concepto de acompañamiento, de estar al lado de personas que, que tienen unas necesidades y que, oye, si aquí tenemos recursos de sobra, ¿por qué no emplearlos en, en ello? ¿Por qué no intentar hacer incidencia social para recaudar fondos, para digo, para hacer instalar un retrete en un colegio eh, en el corazón de África? Es complicado, sobre todo también porque entramos en el marketing también de las organizaciones de desarrollo. ¿no? O sea, decíamos es, es un equilibrio complicado. Hay determinadas organizaciones con un tamaño muy grande... ...que utilizan ese marketing para recaudar más fondos... ...y hacer más proyectos y tal... ...y muchas veces a lo mejor había que sentarse a parar... ...y decir, ¿por qué no os centráis en esto que tenéis ya montado... ...en vez de aspirar eh, a mayores cosas? Por supuesto hay de todo... ...nos lo podemos encontrar de, de todos los ámbitos... ...pero yo tengo la, la sensación después de, de cinco temporadas... ...de cinco minutos para la cooperación... ...que casi todo el mundo, a lo mejor hay alguna excepción... ...casi todo el mundo que trabaja en cooperación... ...lo hace, lo hace convencido de que hay que cambiar las cosas y de que la mejor manera que, que tenemos es... Eh, a lo mejor lo de ayuda suena precisamente a eso que decía la compañera ¿no? de, de la caridad, pero a lo mejor sí acompañar, a preguntarles qué necesitáis. Os vamos a echar una mano eh, codo con codo. Yo desde Europa no te voy a decir cómo tienes que hacerlo, sino dime tú en qué te puedo ayudar para que esto sea una cosa de los dos y que por tanto la, la parte llamemos la española, europea, como queramos, y la parte local, eh, formen parte de una misma familia gracias a, a un proyecto o gracias a una colaboración eh, de, de muchos ámbitos.